Conversaba ahorita con el ingeniero Miñoz eh, y Asirio, que ponga atención. Vengo diciendo que las medidas que está tomando Luis Sabinader produce roncha y que es importante que el pueblo entienda que lo que Luis Sabinader está haciendo produce una reacción Recuerdense la ley física que le vengo explicando, toda acción produce una reacción de igual forma, de igual fuerza, así como dicen los físicos, que yo no lo soy. La cuestión es que usted provoca a un vecino, o a un vecino usted lo denuncia justamente porque es un sinvergüenza, y el vecino es muy guapo, tenga la seguridad que el vecino va a tratar, porque en él la vagabundería no la ve como vagabundería, el corrupto de Danilo que debería estar preso. No crean ustedes que él ni, que, ni la, su esposa eh, ve que lo que hicieron sus hermanos, ellos ellos no lo ven tan mal. No crean ustedes que ellos ven como nosotros vemos la monstruosidad de abuso que cometieron con el país. No, esa es una posición. Y así son los papás de los hijos sin vergüenza. Yo recuerdo hace como 10 años. Un muchacho que iba de confianza a mi proyecto se robó un revolver. Pero la mamá decía, si lo denuncian, yo, yo voy a decir otra cosa de ustedes. La mamá decía, un muchacho yo conocí, que gracias a Dios murió. O sea que él, la mamá lo defendía y así sucede. Entonces eso pasa con los ladrones. Y vengo diciendo, Luis no basta con que puso a la procuradora que está permitiendo que se aplique, organiza el ejército, da curso, da conferencia a los guardias, reúne tu partido, dale forma a tu partido, dale fuerza, no basta con una intención. ¿eh? Y digo esto, porque un periodista experimentado, que también le fue muy bien en la época de, de Hipólito Mejía, que hoy no es pobre, o sea que Juan T. H. hizo un ochelito en la época de Mejía y sabe de esto Juan Th escribe el concepto que de lo que yo estoy diciendo, dice Juan Th, H. cuidar el presidente dice debemos entender, no obstante que Luis Evinader es no es un hombre de izquierda no, va, no bajó de la sierra tipo Fidel Castro ni de la escarpada montañas como Manolo Tavares Justo. No estuvo en, en Ciudad Nueva en la guerra del 65, por el contrario. Es un demócrata conservador, o sea que eso lo dice Juan T. H. Lo que yo estoy diciendo, mira la coincidencia de lo que está escribiendo Juan T. H. Juan T. H. menciona experiencia que tiene el país, de que cuando un presidente serio levanta roncha, levanta enemigo, entonces Luis Abinader no puede quedarse de pendejo creyendo que todo lo que le está haciendo, no, no, tiene que avivarse, tiene que entender que es la realidad humana, ¿por qué yo no estoy de acuerdo que se tire tiros para arriba? Porque todo tiro que sube arriba no se queda arriba, ni siquiera los cohetes se quedan arriba. Todos tiros que tiran, bajan. Y recuerdo yo a José Ureña, un especialista en este asunto de tiros, que el tiro que baja viene con mayor velocidad. Y por eso usted ve que pasan el zinc y han matado a muchísima gente. Entonces, ese tiro que se está tirando de someter a estos corruptos, porque si fuera en China comunista, porque estos tigres son dichosos que están presos, en China tuvieran fusilado incluyendo a Danilo Medina y a Leonel Fernández también, claro está. ¿Tú crees que Leonel Fernández no sabe que él puede caer preso? Claro que sí. ¿Y creen ustedes que se van a quedar con los brazos cruzados? No, eso lo explica aquí. Eh, lo explica aquí Juan TH coincidiendo conmigo, con lo que yo vengo diciendo. Él inclusive, históricamente hablando, dice... Poniendo como ejemplo, Juan Bosch fue un hombre serio. Y mira que Juan, Blos, Juan Bosch habló de borrón y cuenta nueva. Y aún así, por sospecha de los enemigos de las cosas buenas de Bosch, apenas duró siete meses. Otro presidente serio, presidente serio, que intentó enderezar el país, Después de todas las vagabunderías de Pedro Santana, Buenaventura, Báez y otros tantos, Espaillá, Ulises Francisco Espaillá, y apenas duró cinco meses. Y Camaño, Francisco Alberto Camaño de Ño. Lo que duró, fueron no como tres o seis meses con un gobierno constitucional, de mayo, del 13 de mayo, del 4 de mayo al 13 de septiembre del 65. O sea, que los presidentes que hacen cosas correctas, deben de preparar un ejército, buscar perro negro. De no hacerlo así, Luis Abinader al año puede tener problemas, ¿eh? porque no se van a quedar con brazos cruzados. Y esta palabrita que yo hablaba ahorita con el ingeniero, el pueblo está apoyando a Luis Abinader ¿Quién es el pueblo, carajo? El pueblo y, y la nada, es la nada. Los pueblos no existen. Existen masas que tú los reúnes, dependiendo de lo que esa masa quiera. ¿Por qué Balaguer y va, eh, todos esos grupos daban cajas para reunir al pueblo, porque el pueblo no existe. Existen gente que tú lo puedes reunir dependiendo de lo que le vaya a dar. O sea, que aquí eso de masa, que el pueblo entiende que lo corrupto hay es que meterlo preso. Eso. Si, si esos es corruptos organizan protestas, organizan vaina y hablan muchísima mentira, ese que se llama pueblo, lo verán ustedes apoyando el otro sector pero tenemos el ejemplo de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Nicaragua, que los enemigos de esos presidentes que han intentado hacer cosas revolucionarias en cada pueblo, los enemigos le han hecho la vida imposible a esos gobiernos, como se la pueden hacer imposible a Luis Abinader. Y si hay que dar un tiro, se lo dan, ¿eh? Entonces, Juan Th. coincide conmigo. Juan T.H. dice, no, no, espérate, vamos a, a organizar, eh, hay que cuidar al presidente, pero el presidente debe entender eso, debe de entender esto. el presidente debe de entender eso y a esta altura debe estar dando cursillo a los guardias, miren, yo cuento con ustedes que no se dejen controlar ni dominar de los malos, le puse el ejemplo de algo agregado, una pendejada agregada, le estoy diciendo a ustedes. ¿Qué le ha agregado? Que Impuestos Internos ha creado un, un grupo de militares para que paren los camiones de la Presidente, de la Barceló, de la, de la Brugal. Lo paren con autorización, con un fiscal y todo. Y revisen si hay botella ahí que no ha pagado los impuestos. ¿Ustedes creen que esos desgraciados se van a quedar con los brazos así? No, jamás, jamás, jamás, jamás. Hay países que por asunto de droga han intentado tomar el gobierno. En Colombia se han dado casos increíbles. Ese mismo que mataron eh, en Colombia, Gaviria. No, Gaviria no, Gaviria fue el presidente. Eh, se me fue ahora que mataron intentó eh? Pablo Escobar Pablo Escobar, in, Pablo Escobar fue diputado fue diputado Pablo Escobar intentó hacer contra Samper y mataron inclusive en Colombia mataron a un primer ministro de justicia el procurador nacional de Colombia se lo mató la droga o sea que Pablo Escobar, eh, Luis Sabinader, si está creyendo que hacer lo que está dejando, lo, que la, la libertad absoluta de la justicia lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien si no está preparando un ejército. Mírenlo ahí, coincidiendo yo con Juan TH. Mire lo que le pasó a Jorge Blanco. Mire, Hipólito trató de reelegirse, jamás volvió. Y Antonio Guzmán, si no se del el tiro, tampoco vuelve. Eso es para que ustedes entiendan. Y Juan Pablo Duarte trató de hacer una independencia nacional, dominicana y patriótica. Y qué fue, cuál fue la naturaleza, la vida de Juan Pablo Duarte. Recuérdense que Francisco de Rosario Sánchez y a su hermana la fusilaron. Entonces tenemos demasiado ejemplo. Entonces aquí hay que organizar el ejército, ese ejército para que no se vayan a crear comandos de cívico nacional. Creen esa vaina, háganlo rápido.